Rodolfo, ¿qué aprendiste el día de hoy, campeón? Hola, ¿qué tal? Primero debemos eh, no podemos llevarnos, no, no dejarnos llevar por la codicia la Muy bien. Y que es mejor invertir el dinero en otras cosas, eh, no solo en nosotros, que en el instantes. Exacto, lo que está diciendo Rodolfo es demasiado importante, porque los pobres se la pasan comprando cosas. Compran y compran y compran y compran. ¿Qué creen que hacen los ricos? Pues vender. Este juego funciona así. Vender mucho, comprar poquito. Compren poquito, vender mucho. Así es simple. Así funciona el juego. ¿Listo? Muy bien, Rodolfo. Excelente aporte. Cierra tu micrófono, campeón. Ah. Tengo una pregunta. Sí. Sí, entonces, digamos que sí. yo tengo algo parecido ahí a lo que había dicho José, creo que sí era. ¿Sí? Sí. Entonces, tú me das un dinero y yo lo puedo invertir en una empresa. Sí. O lo puedo gastar a ti? porque sí, en sí. cambio se lo en una empresa o en lo que o en algo parecido. Sí. Yo gano más. Exacto. Ganas, ganas dos me veces. Al inicio, claro. Entonces, gano el doble Exacto. Aprendiste a duplicar la, la riqueza. Sí, Generaste eh, riqueza. Claro. Exacto. No esfumaste tu riqueza. Muy bien. Eh, Dani, tienes la palabra preciosa. Eh, que debemos primero pensar y después actuar. Sí. Que debemos pensar como ricos. Y sí. que no nos podamos dejar o, poder, o dejemos... En crear y pensar en el cerdo y en los ladrones de sueños, y que tenemos que agradecer, bendecir y elogiar. No podemos rabia ni miedo, ni menos codicia. ¡Ay, muy pilosa, y eso que no hemos visto eso, solamente vimos rabia hoy. <ríe> muy bien, muy bien, Preciosura Tropical. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién pide la palabra? Eh, Natalia, adelante, Preciosa, cuéntanos. Yo aprendí quién es el eh, padre de los pens de los pensamientos de que y de pobreza. ¿Quién es? Ese, los, son los pensamientos financieros vitales. Exacto, Ese, eso es demasiado importante porque siempre vamos a hablar en categorías. Porque este programa se inventó con una pedagogía para niños superdotados. Entonces, los niños superdotados piensan de esta manera, sí. en categorías. Por eso es tan importante que piensen así, en relaciones conceptuales, porque estamos desarrollando su inteligencia. Muy buen aporte, Natalia. Excelente aporte. Muy, muy inteligente. Eh, Emil, Emiliano, Emiliano pide la palabra. Sí, también. Este, opino que hay que... No hay que dejarnos de llevar por las emociones que hay que esperar o, o invertir en, lo, en comprar más o o, hogar, o cosas así. O sea, invertir ¿No? para comprar cosas para venderlas, no comprar las cosas para consumirlas, ¿no? Sí. Listo. Eh... Profe, ¿me explicas, please, lo del programa que me gustó? Bueno, es una aplicación que se llama Facerin, Vale 33 mil pesos colombianos Eso es como, no sé, 10 dólares No, menos Menos de 10 dólares Lo encuentras en una plataforma de videojuegos de gamers Que se llama STEM Como Steam. ¿Listo? Es como... Steam, exacto. yo tengo de ahí. Ah, bueno, entonces escriben ahí: Face. Face como cara. Face Rick. Con G. Face Rick. Se, se los va a escribir ahí. Ustedes lo pueden comprar también. Sería genial que lo compraran. Face Rick. Face Rick. Las tarjetas las venden en el Xbox. ¿De Face Rick? Bueno, de, o de Steam. Bueno. Ahí está para que lo compren, lo pueden comprar con tarjeta de crédito, y los que están en Colombia lo pueden pagar con baloto, con y con lo que sea. No tienen que tener tarjeta de crédito. ¿Listo? Así que cualquiera podría tener este muñequito si quisiera, o muchos otros, hay más de 60 muñequitos distintos. ¿Listo? Sería genial verlos con muñequitos en la próxima sesión, sería muy chévere. <risa> ¿Listo? ¿Algo más que han aprendido el día de hoy? Genial, Rafita, genial. ¿Algo, ¿Algo más que hayan aprendido el día de hoy? ¿Algo más que se lleven de la experiencia del día de hoy? ¿No? Bueno, listo. Pide la palabra Richie y la otra palabra me la podría decir. Steam, Steam. Steam, Steam, Steam. Esa es la otra palabra, Steam. Y facering, Face Ring, Face Ring, algo así. ¿Listo? Bien. Eh, Richie, tienes la palabra. Uy, no te escucho, campeón. Algo pasó con tu audio. ¿Ya ¿Me ahora, escuchas? Ya, ahora sí te escucho. Ya, ahora sí te escucho. listo. Entonces, es que está desconectado el audio, pero ya. Entonces, ¿qué? así ah, eh, que igualmente no importa, o sea, eh, digamos, uno, si lo pone en el empeño y le pone como que uno lo va a hacer, lo quiere hacer, eh, y no es porque lo obliguen, sino porque uno quiere. Exacto, ¿no? exacto. Digamos, eh, entonces uno como que... Ya uno lo hace sin naturaleza, porque no, no, no necesita de alguien para hacerlo, porque uno se lo puede proponer solo. Exacto, ojalá sí. podamos llegar a eso, a proponerse sí. cosas solo, y hacer las cosas así no queramos hacerlas, porque tenemos un propósito superior, porque es fácil hacer cosas cuando tienes ganas, es difícil hacer cosas cuando no tienes ganas. Eso nos hace superhombres hombres a, o super mujeres. Hacer cosas cuando no tenemos ganas nos hacen superiores, porque la mayoría de la gente solamente hace las cosas cuando quiere. Pero decir, yo quiero ser pastelero y me quiero meter a estudiar eso y así me, así me esfuerce, así sea más difícil, eso en el cerebro genera muchas hormonas que nos generan felicidad. ¿Listo? Bueno, nos vamos a despedir de esta clase. Con el grito de guerra libertario. ¿Listo? Entonces yo les digo, el futuro es... Ustedes dicen libertario, ¿bueno? Entonces activen sus micrófonos todos, activen, activen los micrófonos, activen, activen los micrófonos. Activen los micrófonos, activen, los micrófonos, activen, los micrófonos, activen. Rodolfo, activa tu micrófono. Ya estoy aquí, ya el micrófono. ¿Listo? Entonces, nos veremos dentro de ocho días y recuerden, el futuro es... ¡Eso! ¡Cuídense mucho, chicuelos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos dentro de ¿Eh? ocho días! ¡Hagan las tareas! ¡Hagan el mapa de sueños! ¡No hagan excusas! ¡Solo optimismo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!